Hola a todos y bienvenidos a Nansen, el canal donde aprendes matemáticas y todas las ciencias afines de una manera fácil y simple. El día de hoy veremos el tema de proposiciones y todo lo que tiene que ver con las tablas de verdad. El video lo partiremos en dos partes. En la primera parte nos concentraremos en algunas proposiciones y sus tablas de verdad y las completaremos en el siguiente video. Espero que este video sea de tu agrado. Así que, ¡comencemos! Comencemos definiendo lo que es una proposición. Una proposición es toda aquella aseveración que puede ser verdadera o falsa. Por ejemplo, el joven tiene una camisa blanca. Es una aseveración. Esa puede ser verdadera o falsa. O por ejemplo, las plantas son verdes. Puede que sean verdes o puede que no. Cada una de las proposiciones se puede verificar si tiene un grado de veracidad entonces vamos a mirar qué tipo de proposiciones se pueden manejar tenemos lo siguiente todo lo que tenga que ver con proposiciones se simbolizan con las letras p q r s y muchas letras más las pueden simbolizar entonces p q r s y otras más vamos a concentrarnos solamente en las letras P y Q, para analizar cada una de ellas. Entonces vamos a proponer algunas proposiciones. Entonces vemos algunos ejemplos de proposiciones. Tenemos estas dos proposiciones. Vamos a mirar, tenemos el pantalón es blanco, como P, y la camisa roja, como una proposición Q. Vamos a mirar, combinando estas proposiciones, generando lo que llamamos unas proposiciones compuestas lo que se tiene se utiliza una especie de conectores o conectivos lógicos miremos cuáles son el primero se llama y y es un conector de conjunción se simboliza como lo podemos ver encerrado en paréntesis tenemos el conector o y se conoce como un conector de conjunción o sea que une ahora tenemos el conector entonces, que se simboliza con una flecha hacia una dirección, significa implicación, o sea que una acción depende de otra, implica. Y por último tenemos el sí y solo sí, que es un conector que designa equivalencia o igualdad. Por ello, tenemos una flecha en dos direcciones, que va hacia un lado y hacia el otro. Vamos a aplicar, con las proposiciones que tenemos, la combinación de estos conectores. Miremos entonces. Vamos a desarrollar un ejemplo de una tabla de verdad. Vamos a poner la siguiente preposición. P, si me levanto temprano. Q, tomo el bus al colegio. Entonces, miremos lo siguiente. Vamos a decir que es verdad. P, entonces si me levanto temprano y también voy a decir que Q es verdadero o sea que voy a tomar el bus al colegio entonces si me levanto temprano tomo el bus al colegio pues como ambas se están cumpliendo es de notar que esto va a ser verdadero pues ambas se cumplen las dos son verdaderas P y Q también se va a cumplir ahora miremos el caso contrario me levanto temprano pero voy a decir que tomo el bus para el colegio, pero en realidad no lo estoy tomando, o sea que eso es falso. Ya al tener esta diferencia, es de notar que estoy diciendo una mentira, pues porque es muy, pro muy probable que con esta verdadera, la otra también documento. Entonces esto sería falso, porque se empieza a contradecir. Ahora vamos a decir lo contrario. P es verdadero, entonces... Perdón, P es falso. Me levanto temprano, pero en realidad no me levanté temprano. Estoy diciendo una mentira, es algo falso. Tomo el bus para el colegio. Por ende, como estoy diciendo una mentira, no es posible que se cumpla Q. Pues porque debía haberme levantado temprano para haber alcanzado el bus. Entonces ya aquí estoy diciendo una falsedad. Entonces, dije que me levantaba temprano. No es así. Al no levantarme temprano, no pude tomar el bus. O sea que esto no se está cumpliendo. O sea que esto es falso. Bien. Entonces, es el clásico ejemplo de que de una mentira se saca una verdad. Entonces, si empiezo con una afirmación falsa y una verdadera se saca, ¿vale? por eso esto es falso. Ahora, miremos. Digo que no me levanto temprano. No me levanto temprano, o sea, digo, sí me levanto temprano, pero estoy diciendo una mentira porque no me levanté temprano. Entonces, tomo el bus para el colegio, también estoy diciendo algo que es falso. Ambas son falsas, por ende, también debe ser falso. Esta sería la forma de una tabla de verdad con la conexión P y Q. Vamos a mirar una siguiente tabla de verdad, pero trabajando con la conjunción O. Vamos a continuar ahora con una tabla de verdad trabajando con el conector O. Entonces, miremos. P, O, Q. Entonces digo por ejemplo esto. Le digo a mi esposa, mañana sábado vamos a cine o vamos a bailar. Entonces vamos a mirar qué pasa con cada una de ellas. Entonces miremos lo siguiente. Digamos que P es verdadero, entonces vamos a cine. Q, vamos a bailar. Entonces dice lo siguiente, P o Q, o vamos a cine o vamos a bailar. Una de las dos se debe de cumplir. Como una de las dos se cumple, esto debe ser verdadero. Ahora, miremos lo siguiente. Digamos que P es verdadero y que Q es falso. Entonces, vamos a cine, es verdadero. Pero no, o vamos a bailar, pero vamos a bailar es falso. Pero se cumplió una de las dos. Vamos a cine. Al cumplirse la una, miren que no depende de la otra. Puesto okay, que se pudo ir a, a cine o se pudo ir a bailar. Una de las dos ocurrió. Entonces también es verdadero. Ahora miremos. P, falso. Y Q, verdadero. Vamos a cine, es falso, no fuimos a cine. Ahora Q, vamos a bailar. Ocurrió que Q se cumplió. Como ocurrió Q, quiere decir de que es verdadero, porque Q no depende de P, entonces esto es verdadero. Ahora, por último, decimos que tanto P... Como Q son falsos. Como ambos son falsos, P o Q, a los dos ser falsos, ninguno se está cumpliendo. Entonces sigue siendo falso. Entonces esto va a ser falso. De esta forma se saca la tabla de verdad de P o Q. En el próximo video veremos cómo se puede hacer para trabajar con la negación, la implicación y la equivalencia, que son otro tipo de tablas de verdad que se deben analizar. Entonces vamos a dejar esta parte acá. Si te gustó mi video, te pido por favor que me apoyes con un me gusta, y si es la primera vez que ves uno de mis videos, te invito a que te suscribas a mi canal. Lo puedes hacer en el botoncito que está acá. También te invito a que te suscribas o me sigas en mis redes Facebook, e Instagram, para que sigas formando parte de esta gran comunidad de aprendizaje. Muchas gracias y espero tenerte pronto en un nuevo video.